Segundo premio, Proyecto MIP. Equipo, Adai Melian Carrillo, Daydream Software. Adai Melian, fundador de Daydream Software. ¿En qué consiste su proyecto? El Proyecto MIP trata de utilizar, es un portal web en el que utilizamos imágenes y a esas imágenes le añadimos una capa de información interactiva. De forma sencilla los usuarios se pueden registrar y acceder a esa página y dibujar sobre esas imágenes, regiones de colores con información dentro, entonces una vez se crean esos productos, se pueden compartir y utilizar sobre todo en aplicaciones docentes o, o de cara a retener y facilitar la identificación de elementos sobre una imagen, el proyecto trata sobre una plataforma en la que se facilite el acceso a ese tipo de productos para todo tipo de usuarios, desde algún aficionado a un profesor de universidad. ¿Qué mejoras aporta su proyecto basado en datos abiertos al sector educativo? El proyecto nació originalmente de una colaboración con un profesor de veterinaria de la Universidad de Gran Canaria y desde el principio todo ha estado creado directamente para la educación, tanto para el profesor utilizarlo como artículo científico como últimamente como recurso que están utilizando los estudiantes para estudiar anatomía concretamente, porque Resulta muy cómodo visualizar sobre las imágenes qué es cada uno de los huesos y, y utilizarlo para estudiar. Y en principio hemos visto en las analíticas de uso que cuando se acercan las épocas de exámenes hay picos altos de intensidad, por lo que creo que, sí, que aporta una facilidad de, de estudiar, al final contenido muy visual. ¿Cómo ha sido su experiencia en el desafío Aporta? Um, o sea, el proyecto venía de antes, el convertirlo en una plataforma online, conforme fui añadiendo ideas, um, fui muy ambicioso. Entonces, en, en esa ambición, y estando yo solo en el equipo, ha sido bastante intenso y duro todo el proceso de desarrollo del prototipo. Pero en general, sin contar que ha sido duro, ha sido una experiencia muy gratificante porque ha sido una forma de validar que esa idea que yo estaba creando realmente interesa más allá que en mi pequeño círculo, por lo que ...me ha reportado bastante beneficio, simplemente hasta ese punto. ¿Qué retos ha encontrado a la hora de reutilizar información pública... ...y cómo los ha solventado? Lo que más me costó al principio fue identificar qué tipo de formato... ...público o abierto... ...encajaba directamente con el, la naturaleza de lo que estaba construyendo... ...y me costó encontrar alguno que fuese compatible... ...hasta que encontré los GeoJSON... Geo que es un formato concreto que permite crear imágenes basadas en mapas y sobre esos mapas abiertos que pro proveen las entidades públicas, crear estos, estos MIPs, estos recursos interactivos, para que directamente esos datos públicos que ofrezcan la administración ya tengan como una forma de visualizarse dentro de nuestra plataforma que acerque un poco más a, lo, a la ciudadanía el comprender o entender esos datos que muchas veces ves tablas de información y eso no lo vale ningún humano. Entonces, un poco lo complicado fue encontrar el tipo de formato. Pero al final, utilizando eso hemos visto que nuestra plataforma ofrece la posibilidad de interpretar fácilmente atraer para la sociedad común, para el ciudadano ese tipo de información que normalmente aunque sea abierta no es fácil de interpretar porque es mucho ca mucha cantidad